Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección, Escuela de Padres, que compartimos con nuestra experta Susana. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Y este es un vídeo continuación del anterior. En este vídeo vamos a hablar de los cambios y cosas interesantes que se producen en ese segundo trimestre de la gestación. Susana nos va conduciendo por todo este camino. El primer trimestre eh, ya lo hemos pasado. Durante el primer trimestre lo más importante es que todavía no tenemos barriga, pero tenemos un montonazo de cambios tanto emocionales como físicos e internos, aunque todavía no se nos nota la barriga y no notamos al bebé. Eh, el primer trimestre nos ha servido para ponernos un poco en situación y en el segundo trimestre ya está clarísimo que ya estamos embarazadas ya tenemos que dar la noticia a quien no se la hayamos dado por ejemplo en el trabajo que mucha gente se espera el primer trimestre y ya empieza a ser más real la cosa porque ya sí empezamos a notar los movimientos del bebé y que nuestro cuerpo realmente empieza a cambiar por fuera también entonces es súper importante en este trimestre eh, seguir siendo consciente de todos los cambios que se están produciendo y seguir siendo muy consciente de lo que se produce en nuestras emociones, no solamente en nuestro cuerpo, porque en, este, en estos momentos estamos muy emocionales, eso es lo primero, muy sensibles a todo, eh, y de repente cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, cosas que antes eh, llevábamos bien, de repente las empezamos a llevar fatal, hay gente que se empieza a pelear mucho más con su pareja, hay gente que se pelea con sus padres, hay gente que de repente tiene unos, unas salidas de tono que antes no tenía. Hay como una especie de cambios, que por un lado pueden ser eh, negativos, en el sentido de que pues, estás a lo mejor más nerviosa y más a flor de piel, pero por otro lado, si a la embarazada se la deja estar a su ritmo, son momentos que pueden ser maravillosos. Es decir, eh, es un trimestre en el que es muy importante ser respetada en tus ritmos, en tus tiempos y en tus sensaciones. Eh, es muy triste que muchas mujeres eh, que están embarazadas se sienten poco atendidas o poco escuchadas o poco tenidas en cuenta eh, por, por su entorno. Cuando es un momento en el que necesitas especial cariño, afecto y apoyo de todos los que tienes a tu alrededor. Entonces es importante eh, saber esto, que vas a estar necesitada de afecto y que es muy importante para ti todas las emociones. Con esto lo que quiero decir es que hay veces que el mundo se nos puede caer encima un poco pero tenemos que saber que tenemos una ensalada hormonal allí en pleno movimiento y tenemos que intentar relativizar y también comunicarnos lo mejor que podamos con las personas de nuestro entorno para que entiendan nuestras necesidades, expresarnos y pedir. Que hay veces que tenemos como una especie de orgullo de no, no, yo estoy bien y si, y si necesito algo lo tienen que averiguar. No, pídelo especialmente. Eh, aquí hay que decir algo muy importante y es, que las mujeres tenemos una antena especial para las necesidades emocionales de los demás, pero muchas veces los hombres no la tienen. Entonces, es muy importante decirle a nuestra pareja exactamente lo que necesitamos. No esperar a que se lo imagine o a que lo deduzca o a que sea tan bueno que salga de él. Muchas veces le tenemos que decir, mira, ahora lo que necesito es dormir y que me dejes tranquila o ahora lo que me apetece es que me abraces y no me hables durante un rato o ahora lo que necesito es que hagamos el amor y luego nos quedemos durmiendo o necesito que me dejes tranquila porque no me apetece hacer el amor todo eso lo tenemos que expresar porque nuestras necesidades nosotros lo tenemos muy claro pero los de alrededor no lo saben y entonces es muy importante pedir ayuda no pasa absolutamente nada por expresar lo que necesitamos y por compartir lo que sentimos y aquí es muy importante en mi opinión hablar con otras embarazadas y hablar con otras mujeres que ya han sido madres porque la terapia de grupo en el embarazo es importantísimo siempre en la vida de una mujer hablar de sus cosas es importante pero en el embarazo muchísimo más eh, has tocado un tema fundamental que es el tema de los hombres no hemos desarrollado todavía la telepatía Bien. Las mujeres tenéis mucha más empatía y además tenéis mucha más práctica en preguntar a los que tenéis al lado. Y al final la información. Los hombres preguntamos una vez y si nos dicen que no salimos corriendo ya como diciendo ¡Ah! Yo, yo ya pregunté. Bien, porque no estamos acostumbrados a manejar eso. No sabemos qué hacer con las emociones cuando salen. Nosotros estamos entrenados a resolver cosas. Aparatos. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto se hace, punto. Ya está, he eh, ganado. Y las emociones no son así. Las emociones, sobre todo en esos momentos de la gestación, en que las hormonas te ponen más en contacto con todas las emociones que tú ya tenías. No es que sean nuevas. Todas estaban ahí, pero estaban tapaditas. Tenías tu coraza, tenías tus herramientas ahí para mantener todo eso en su sitio y de repente en este nuevo estado las emociones se han intensificado y ya saltan las barreras. Entonces, si tenías problemas con la pareja se van a mostrar. Que tenías problemas con la suegra también, y con tu madre, y con la hermana, y con el primo, y con todo lo que esté a tu alrededor. Y no es que sea nuevo, estaba ahí, solo que se está mostrando. También hay otra ventaja que es, ya que lo estás sintiendo, si te permites sentirlo, lo vas a poder soltar más fácilmente. Eso sí, si hacemos eh, el favor de contárselo al de al lado, sobre todo si es hombre, bien, que el pobre va a estar perdido absolutamente, y además indefenso, porque te ve llorar y dice «¿Y qué hago yo? Porque no sé hacer nada». Bien, pues darle unas instrucciones como «Mira, en esos momentos lo único que necesito es un abrazo y que me mientas, que me digas «Está todo bien, todo va a estar bien, todo va a pasar, no te preocupes». Bien, aunque no te lo creas como tío, no pasa nada, tú lo dices esas palabras y ya está, ¿vale? Es informar a la persona que tienes al lado de que realmente tú sabes que ese estado no es permanente, que es el estado que estás teniendo en ese momento, que luego se va a ir y luego va a volver la conexión. ¿Bien? Si lo informas, te vas a ahorrar muchísimos problemas. Muchísimos. Y va a haber una conexión muchísimo mayor porque el hombre se entrena rápido. O sea, le dices tres o cuatro veces y a la quinta ya lo tiene, lo tiene fijo. Y ya te viene con los brazos casi antes de que pase. Y lo mismo le tienes que decir, no, ahora no toca abrazos ahora toca otra cosa. ¿Bien? Pero sí, esa comunicación, por favor, importante. Es muy importante. Y con respecto a lo que decías de darse cuenta de lo que estamos sintiendo, es un momento perfecto para, si no lo hemos hecho antes, empezar a aprender a observarnos a nosotros mismos. Es cómo estoy, qué me pasa, por qué esto me molesta tanto, por qué esto me saca de mis casillas. Eh, observarme por dentro, observar mi estado, estoy nerviosa, ¿desde cuándo?, ¿por qué?, ¿qué ha pasado?, ¿qué es lo que ha detonado? Entonces, eso, si no lo hemos hecho antes, que lo ideal es hacerlo desde siempre, pero nunca es tarde, cuando estamos en el momento este del embarazo, eh, como todo surge con más intensidad, es un momento perfecto para aprender a observarnos y a estar presente, dentro, dentro de uno, porque esta sociedad en la que estamos, enferma y espantosa, nos ha hecho creer que la felicidad está fuera de nosotros y que nuestras necesidades se van a satisfacer fuera de nosotros, especialmente siendo queridos y teniendo mucho dinero. Entonces, Como no vamos a obtener eh, la felicidad desde fuera, porque ni ser queridos no lo vamos a obtener desde fuera de manera efectiva para mí quitarme mis, mis eh, carencias de amor, ni tener dinero va a darme la felicidad tengo que darme cuenta desde ya que la felicidad la tengo que buscar dentro y que todas las infelicidades son informaciones que me están diciendo el camino a recorrer. Es decir, para yo conseguir estar bien, tengo que recorrer el camino de mis sombras. Entonces, el, esto ya lo pensaré cuando nazca el bebé, no sirve. Lo que hay que hacer es pensarlo cuando surge. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan triste? Y, qué es lo que ha detonado eso y qué es lo que me ha hecho sentir. Analizar mis emociones, mis sentimientos y recorrer mi sombra. y decir, es que aquí me he sentido humillada cuando me han dicho esto. ¿Y por qué me he sentido humillada? Ir un poco al origen. Pues me he sentido igual que cuando era pequeña y me gritaban porque había sacado malas notas. Pues a lo mejor lo que tengo atravesado es una inseguridad que sembraron en mí cuando yo era pequeña, y sacaba malas notas y ahora está saliendo. Pues mira qué suerte, gracias a esta a este ataque que he recibido y que me he sentido humillada voy a trabajar aquel momento Entonces, esto es perfecto para trabajarse ¿Por qué de paso le estamos ahorrando un montón de conflictos no resueltos a nuestro hijo porque como ya hemos comentado en otros vídeos todo lo que nosotros no resolvemos y se queda atascado lo heredan nuestros hijos nos guste o no lo heredan sumado a las angustias y ansiedades vividas durante el embarazo esto es una faena porque cuando estás embarazada y estás mal, encima te sientes culpable porque piensas que tu hijo se está comiendo todo tu veneno emocional, pero también está muy bien saberlo porque tienes que aprender a relajarte y aprender a pensar de una manera un poquito más positiva y aprender a comunicarte con tu hijo y que él desde, desde antes de nacer sepa que su madre se lo curra, se lo intenta currar. Y todo lo que limpie ella, ya él ya viene con eso limpio. Dos cosas importantes. Una, en la web tenéis las herramientas necesarias para hacer todo este trabajo. Bien, no solo lo estamos comentando aquí de lo que hay que hacer y luego, ah, ¿y cómo se hace? En la web lo tenéis todo. De hecho, en la web, en esta página donde está el vídeo, tenéis abajo ya herramientas para poder trabajar. Y si, si necesitáis apoyo, pues estamos a vuestra disposición. Y segundo... Hay determinadas eh, terapias o profesionales que consideran que durante el embarazo no se pueden tocar temas emocionales. Y yo me pregunto, ¿pero estas personas han tenido alguna mujer embarazada a su lado? Si los temas emocionales se van a tocar sí o sí, es el embarazo, es un proceso emocional disparado. Luego, lo que se necesita en ese momento son precisamente herramientas que te permiten vaciar mucho más rápido todo eso que está bullendo. Lo que tú hacías, lo vacías de ti y de tu bebé. Y todas esas emociones no es que vayan entrando en ti, es que ya estaban en ti y las estaba sintiendo el bebé. Luego, si tú te permites sentir y las sueltas, pues se va a producir una transformación, como comentaba, como comentaba Susana tuya y estás liberando a tu bebé de cargar con eso en su vida. Así que el trabajo emocional durante el embarazo, por favor, imprescindible. Y bueno, seguimos eh, con esto. Yo tenía también apuntado que observarse por dentro durante el embarazo es especialmente enriquecedor porque realmente hay una persona dentro de ti. O sea, habitualmente eh, nosotros tenemos a nuestro propio ser dentro de nosotros, pero ahora hay otra persona que está dentro. Y eso se vive muy pocas veces en la vida eh, y es maravilloso. O sea, tener a otra persona dentro es una cosa muy especial, que si te paras a pensarlo es súper raro, pero la naturaleza es así de sabia. Y es cierto que durante un tiempo tienes a una persona dentro de ti. Cuando vas a las ecografías y ves el muñequito moviéndose, es una sensación absolutamente inolvidable y súper especial para todos los padres, porque estás viendo en la tele a tu hijo en un monitor y eso hasta que no lo ves no te haces mucho la idea pero cuando ya te lo empiezas a ver es muy interesante practicar esa conciencia de hay un ser dentro de mí porque muchas embarazadas muchísimas y de hecho a mí también me pasó eh, durante el embarazo tienes como una especie de nube en tu en tu cabeza que sí tú vas a tener un hijo pero la conciencia firme de que dentro de ti hay un muñequito que es un bebé que está creciendo, eso cuesta muchísimo, eh, por lo menos a mí en el primer embarazo me costó muchísimo hacerme a la idea. Porque claro, la barriga es redonda, sí, notas movimientos, pero es todo como teórico. Cuando ya nace el bebé y te das cuenta que estaba ahí dentro todo ese tiempo, eh, tienes una sensación como de estoy conociéndole ahora, pero lleva conmigo nueve meses. Entonces, es muy interesante, desde que está dentro de ti, irlo conociendo. Es decir, ir pensando en él como una persona, no como mi embarazo, como algo que me pasa a mí, sino que hay otra persona que está comenzando su recorrido dentro de mí. Yo soy, yo soy la casita de esa persona durante el tiempo en que esté dentro de mí. Entonces, hacerme consciente de eso es maravilloso para mí y para él. Porque todo lo que sea hacerse consciente de lo que está pasando, es muy beneficioso para la coherencia general de la existencia humana. Y mucha gente va al hospital a que le den a su hijo. Es como, estoy deseando que esté aquí. Y no se lo van a dar. Ya está aquí. Más aquí que nunca. Está dentro. La gente va al hospital a que, a que le den un niño. Y el niño lo lleva puesto. No sé cómo decirte. Y eso... Eh, Muchas embarazadas es como una teoría. Sí, estoy embarazada, eh, pero mi barriga está redonda y tampoco con tan pocos detalles que no acabo de hacerme la idea. Si las tripas fueran transparentes, estaríamos flipando todo el embarazo. Mucho más de lo que flipamos en la realidad, porque no nos lo acabamos de imaginar bien. Entonces, saber que el niño está contigo desde el principio y que no vas a conocerlo en el hospital, ni en, ni en caso de parir en casa, ni en casa, no, el niño no va a venir, el niño ya está. Entonces, eh, acostumbrémonos a hablar eh, con, con, con las ideas claras y con los conceptos correctos. Porque ese niño no está haciendo un viaje, ese niño está dentro desde el principio. Y no es solo que seas su casita, eres su universo. Y un ejercicio maravilloso es hablar con el bebé, presentarte y decirle cómo te sientes. Pero desde tu honestidad, desde tu vulnerabilidad. Porque todo eso que compartes con él es algo que el bebé va a integrar. Tú vas a sanar y al final se produce una conexión entre la madre humana y el bebé humano. Y no entre una diosa perfecta y un bebé que tiene que adorarla. Tenemos que conectarnos desde esa humanidad, desde ese sentir que somos los pues que tenemos problemas, que hay emociones, que hay de todo, pero que nos amamos. Bien, y que yo no voy a salvarte de todo porque no soy ese ser omnipotente y reconocer eso hablando con el bebé, lo más seguro que produzca un cambio profundo en ti y te permita luego un proceso de crianza muchísimo más relajado desde el punto de estoy conectada contigo, lo que necesitas es mi amor y no que sea perfecta. Eso es verdad. Y también eso me ha hecho recordar eh, muchas veces, hablando con embarazadas, eh, sus, sus angustias las comparten, por supuesto, pues o con su terapeuta, con su pareja, con su familia, con quien sea, pero yo siempre les digo, compártelo también con el bebé, porque el bebé está sintiendo angustia igual que tú, pero le falta una explicación. Entonces, muchas veces... Estoy agobiada pues porque el bebé, yo qué sé, me ha dicho el médico y tengo poco líquido amniótico. Imagínate, porque esa es otra. Los médicos te meten unos miedos en la cabeza espantosos. Entonces tú estás tres días sin dormir porque tienes poco líquido amniótico. Eso el bebé está percibiendo que hay algo que no está bien en las emociones de su madre. Está agobiada. Entonces es muy interesante a lo mejor ponerse en contacto con él y decirle mira bebé, si todavía no tiene nombre le llamas bebé o le llamas como te apetezca. No te preocupes que de esta vamos a salir. Hay un pequeño problema que me han dicho, pero igual ni es. Vamos a calmarnos, vamos a hacer las cosas, vamos a pensar en positivo y directamente vamos a ser ya la madre de ese niño que ante una angustia o ante una mala noticia ya está enseñándole a ese niño que vamos a informarnos, nos lo vamos a tomar con calma, vamos a respirar, vamos a no creérnoslo todo, vamos a salir de esta, eh, juntos vamos a poder con todo, en fin. Hacer un poco de equipo y que el niño, eso, 100% seguro que eso el niño lo capta. Porque está tan conectado a nosotros que todo ese mensaje, que también me está haciendo bien a mí, porque estoy transformando, ese mensaje le está llegando. Y eso es bueno siempre. Y con el niño y con la pareja. O sea, hacerle partícipe a la pareja de mis angustias le va a hacer a esa persona sentirse más implicada en todo el proceso. Le va a hacer sentirse más necesitada, decirle, me encuentro preocupada porque tengo esto, pues la pareja va a decir, bueno, pues no te preocupes, que vamos a hacer esto. Y entonces se siente parte del tema y ya se hablan las cosas juntos y se siente la mujer vulnerable, baja las guardias, se siente vulnerable con su pareja. Eso une muchísimo. Eh, presentar tu vulnerabilidad delante de la otra persona, hacia la otra persona, la convierte en el héroe que yo te voy a ayudar que esto parece una tontería, pero es súper importante, que la pareja se sienta útil, que diga, está angustiada, pero aquí estoy yo, si hace falta nos quedamos sin dormir toda la noche porque yo voy a estar aquí apoyando a esta persona. Y eso es siembra para cuando luego nazca el bebé y surjan más preocupaciones, que tarde o temprano acaban surgiendo preocupaciones, que ya tengamos un pequeño entrenamiento de habernos comunicado cosas, que como pareja seguro que ya tenemos mucha comunicación o no, pero como padres, es interesante empezar, desde muy pronto, a, a, estar, a ser el mismo equipo cuidando al mismo bebé. Y ahí yo les recomiendo a los padres, a las parejas, que aprendan las técnicas de relajación porque eso es la herramienta que vas a necesitar muchas veces para acompañar a la embarazada, a la mamá, porque ella está alterada hay veces que, ¿qué vas a hacer si te han dicho que hay poco líquido amniótico Está claro que no vas a coger una jeringuilla y vas a meter líquido amniótico dentro. Bien, y entonces te tienes que quedar así. Para los hombres eso de genera impotencia. Bien, pues entonces lo que sí puedes hacer es acompañar a la mamá en la relajación. Es decir, vamos a salir de ahí, no va a haber ningún problema, ya verás que sí. Y además, vamos a calmarnos porque seguro que lo vemos después mejor. Luego... Si tú le ayudas en ese proceso de entrar en calma, va a ser una de las herramientas mejores y que os va a conexionar muchísimo más. Y ya de paso vamos a comentar todo este tema catastrófico de todas las pruebas y las historias estas médicas que conlleva el segundo trimestre. Sí, eh, en el segundo trimestre pues se hacen una serie de pruebas que algunas son entre comillas obligatorias que dan por hecho los médicos que hay que hacerse y otras son a elección y por lo general eh, está muy bien hacerse pruebas, eh, ir al médico y comprobar que está todo bien. Por supuesto, comprobar la tensión arterial de la madre, los latidos del niño, que todo, que todo va con respecto al ritmo que debe ir. Pero es muy importante no agobiarse demasiado porque hay veces que los médicos eh, no son muy buenos en inteligencia emocional y nos preocupan más de la cuenta. Muchos médicos no saben hasta qué punto sus palabras resuenan en las cabezas de las madres durante todos los días que pasan hasta la siguiente visita del médico. Entonces, mucho cuidado con cuando te dicen, ¡ay, parece que estás cogiendo mucho peso, contrólate un poco! Y ya te vas a pasar tú el siguiente mes pasando hambre. Y eso no es. O sea, no nos tenemos que tomar las palabras del médico a rajatabla, ni literales. Porque no merece la pena. Muchas veces... Eh, a lo largo de la historia de la humanidad han nacido millones de niños que no han ido al médico sus madres y han podido crecer más deprisa o más despacio, tener más o menos líquido amniótico y la mujer nos está pesando cada semana y aquí no pasa nada, nacen niños constantemente perfectamente bien de salud. Entonces, cuanto más nos observan, más cosas detectan. Eso es... Eh, el, el mantenimiento económico de la farmacología y de la carrera médica. O sea, cuanto más observo y más cosas encuentro, pues más medicinas te voy a mandar, más preocupada vas a estar y más vas a necesitar al médico. Entonces, eso lo tenemos que poner en cuarentena todo lo que nos dicen. Otra cosa es que te digan, pues mira, tienes incompatibilidad de grupo sanguíneo y hay que ponerte eh, una serie de antígenos porque es que vas a tener un problema si no, con el segundo embarazo... Hay cosas que sí, obvio, y hay cosas que hay que controlar, pero siempre eh, poniendo primero la intuición de, bueno, si yo me encuentro bien, si yo estoy tan pancha, si yo me alimento bien, voy bien al baño y me encuentro bien, aquí no tiene por qué pasar nada hiper grave. O sea, que el médico podría callarse de vez en cuando. Sí, y voy a comentar algo personal de del embarazo de mi hija. Nosotros que hemos, que creo que fuimos atendidos por siete ginecólogas diferentes. Y eso es una selva. Es decir, cada una puede tener una opinión diferente. Luego, si siete personas pueden tener siete opiniones, ¿qué credibilidad tiene el sistema? Pero desde generarte pánico a que la siguiente te diga, no pasa absolutamente nada. Efectivamente. Aquí se demuestra lo que estaba yo diciendo, que hay médicos que no se dan cuenta y que cuanto más observan, más cosas se encuentran. Pero que incluso ya no es solo los médicos, es que el propio sistema no te permite saber cómo va a funcionar. ¿Bien? Ejemplo. Hay estudios sobre las ecografías que te dicen que la incidencia en mortalidad y problemas con los bebés, si haces ninguna ecografía o todas las que te dicen, es cero. No hay diferencia. Luego, hay una medicalización, un seguimiento, que no es para nada necesario. ¿Bien? Para nada necesario. Lo único que tendrías que tener en cuenta es, bueno, ¿hay miomas en algún punto en el que pueda poner en complicaciones luego en el parto? Bueno, vale, pues hay una parte que sí. Pero todo el crecimiento del bebé... Perdona, tu cuerpo se adapta a lo que necesita el bebé. Que tengo más o menos líquido amniótico, eso lo gestiona mi cuerpo. Si en un momento necesita, el líquido aparece. Si en un momento no se necesita, el líquido se saca. Es mi cuerpo. No viene nadie con la jeringuilla a sacarlo, a meterlo. Luego, ¿qué sentido tiene que me diga un médico es que hay poco, es que hay mucho? Pues mi cuerpo sabrá que es el que lo está gestionando todo eso. Y además cambia de un día para otro. ¿Bien? Y los mismos médicos no son capaces de ver ese cambio. Es decir, vas un día que tú como mujer sabes que la cabeza del bebé está sentada en la pelvis porque la estás notando y al día siguiente tienes la ecografía y el bebé está con la cabeza para arriba y se lo dices y le dices, no, no, estaba para abajo e incluso hasta la matrona te ha podido decir, no, no, tiene la cabeza encajada y al día siguiente se ha dado la vuelta y el médico te dice, eso es imposible dice, pero, pero vamos a ver ¿De verdad que vosotros hacéis un seguimiento de las mujeres o lo único que os importa es meteros el libro en la cabeza y ya está? Y a partir de ahí, la realidad no tiene nada que ver con la medicina. Son cosas súper sorprendentes. Pues así, la mayoría de las pruebas que se hacen no tienen sentido y te las están vendiendo con una gran trampa, que es la trampa estadística. Es, a ver, de cada 100.000 mujeres embarazadas, ¿realmente cuántas tienen problemas por...? No haberse hecho las ecografías, no haberse hecho la prueba del azúcar. Estar pasadas de peso. Y cuando te dicen el número, bueno, es un embarazo de cada 100.000, entonces dices, mira, uno de cada 100.000, bien, no es uno de cada 100.000. Es que se mueren muchos más en accidentes de coche. O sea, yo viniendo aquí al hospital tengo más riesgo de morir que haciéndome la prueba esta o sin hacerla. Bien, y claro, es que no te ponen en contexto... El riesgo. Y claro, al no tener en contexto el riesgo parece que es espectacular. Pero es que los médicos solo están entrenados en ver lo patológico, no lo sano. Y por lo tanto... Eso. Eso. Los médicos eh, han sido enseñados a tratar la enfermedad, no a tratar la salud. Entonces, el médico solamente sabe tratar con un enfermo. Le pones una persona sana adelante y su obsesión es encontrarle algo. Y claro, una embarazada normalmente está sana. Entonces un buen médico debería dejarla que siga su embarazo y felicitarla y sonreírla todos los días que la vea y decirle, adelante, sigue así de bien. Un médico de los que deberían no existir ya a estas alturas de la vida... Está mirando a ver, pues la voy a pesar, voy a ver las estadísticas, a ver si está 100 gramos por encima en el quinta semana, tiene que pesar entre tanto y tanto. Vamos a ver, aquí todo el mundo retiene líquidos en algún momento, que yo me puedo pesar por la mañana y por la tarde y a ver 300 gramos de diferencia y, y, que, y que no me puedo fiar de las estadísticas porque cada persona es un mundo. Y además, si a mí me da un disgusto, el médico diciéndome una mala noticia, perjudica más a mi salud que si se calla la boca. Eso para empezar. Porque tenemos que entender que la persona es un universo y que, y que todos los estímulos que pueden llegar eh, pueden afectar. Y claro, eh, si no tenemos muy controlado el tema emocional, podemos somatizar un montón de cosas y acabar teniendo un embarazo de riesgo cuando empezó siendo un embarazo perfectamente natural. Y eso, eh, a ver, no se trata de meterle miedo a nadie. Pero vamos a relativizar un poco las cosas y vamos a tomarnos los embarazos como algo natural, que es lo que es una persona sana que, se, que va a tener un bebé. vale, entonces pues Medicalizarlo eh, no lo podemos evitar en este sistema y en esta sociedad en la que estamos. Se ha medicalizado, sí o sí. La mayoría de las embarazadas va al médico. Y, y bueno, eh, lo único que podemos hacer es tomarnos las cosas de la manera más inteligente posible no sucumbir emocionalmente ante la mínima que nos diga el médico y fiarnos de nuestra de nuestro instinto y de nuestra intuición que en el embarazo se desarrolla, lo cual es maravilloso y, y aprendamos a escucharlo porque es un instrumento muy, muy, muy interesante que todos tenemos y que hay que escuchar más de lo que escuchamos. En este sistema nos han acostumbrado al ruido, a estar pendiente de lo que pasa afuera, pero cuando empezamos a escucharnos por dentro descubres un mundo nuevo y cuando estás embarazada, dos. Otro de los temas, ya creo que para ir finalizando, que también llena ese segundo trimestre, es el crecimiento del bebé. Que te lo hacen a través de esa maravillosa técnica que es la ecografía, que es una técnica con un nivel de error brutal que depende muchísimo del radiólogo que tengas ahí delante y que incluso puede tener un margen de error de más o menos medio kilo en el peso del bebé. Y medio kilo significa, Dios mío, va a pesar cuatro kilos, va a haber un parto problemático a no llegar ni a tres y medio. ¿Bien? Entonces, de nuevo, estamos en manos de gente que parece que ni siquiera conoce el funcionamiento de sus propios aparatos. Es verdad. Además, si el niño está un poco doblado, eh, parece que es más pequeño. O si está en, en diagonal de frente, parece que es más pequeño. Porque aquí lo que te hacen es puntito, a puntito y lo miden. Sí. Y los niños son muy flexibles. Puede estar más encogido un día y menos encogido otro y de repente ha cambiado todo eso. No hay, que, no hay que fiarse tampoco del ritmo de crecimiento. Ni de un bebé ni de un niño. Exacto. Porque encima las estadísticas que se toman no son estadísticas ni de tu país. Son estadísticas de otros países en las que hay otra alimentación, otro tipo de personas, razas y cuando sacas una media, lo mismo no encaja contigo. Es decir, coger una estadística de Suecia y llevársela a Tailandia creo que no tiene sentido ninguno para el crecimiento de un bebé. bien Pues España tampoco es que seamos tan altos, lo estamos mejorando, pero que el asunto uh -huh. es que las medidas que se toman suelen ser de Estados Unidos. Sí, y directo. entonces el tamaño de bebés no encaja con la realidad del país y luego que cada niño tiene su proceso de crecimiento y algunos empiezan antes, otros empiezan más tarde y al final la cosa se va igualando. Entonces, si en ese trimestre nos obsesionamos con lo que nos dicen los médicos, no vives. Estás es en un continuo estrés. Sí, es verdad. Y luego, si ¿sí te parece, también tenía pensado eh, dar algunos consejos de tipo práctico. Eh, por ejemplo, eh, a mí me ha servido mucho hacer yoga y estiramientos durante el segundo trimestre porque se va preparando la espalda para soportar el peso y la presión que va a tener durante el tercer trimestre y siempre viene bien eh, acostumbrar al cuerpo a la flexibilidad porque además en, ese, en el embarazo estamos más flexibles que nunca y si nos acostumbramos durante el embarazo a hacer yoga, la que no lo hacía antes, pues eso es muy, pero que muy beneficioso para, para el cuerpo, para la energía propia y del niño y para todo el proceso del embarazo. Porque está demostrado que el yoga favorece todos los sistemas del cuerpo, todos. Y además el yoga te enseña a respirar, que es una de las cosas más importantes de la vida y en el embarazo y en el parto más. Porque respirar, todos respiramos, pero no es lo mismo respirar que respirar bien. Y entonces yo el yoga lo recomiendo porque te enseñan a respirar bien y eso es muy, muy importante. Luego también recomiendo acostumbrarse a dormir de lado porque la gente que está acostumbrada a dormir boca abajo o totalmente boca arriba, en el tercer trimestre va a tener problemas para dormir, va a tener que dormir de lado. Entonces, si ya desde el segundo trimestre o incluso desde el primero nos acostumbramos a intentar dormir de lado, pues eso que tenemos gana, porque las vueltas en la cama en el tercer trimestre hay veces que son eternas porque no pillas la postura. Entonces es un buen consejo yo creo aprender y además cuando duermes de lado relajas la parte lumbar que es la que más presión va a recibir conforme va creciendo el bebé porque al dormir de lado posición fetal le hacemos lo contrario a la lordosis y entonces descansa la parte externa de las vértebras y eso es precisamente el mayor descanso para la espalda si ya tenemos una pareja que nos da masajes en la espalda entonces ya que te quiero dar eso ya es maravilloso y masajes en los pies para la circulación eso si lo tienes la suerte de que alguien te dé masajes también lo recomiendo masajes lumbares y masajes en los pies y acostumbrarse a, a dormir de medio lado y cojines todos los cojines que sean necesarios y lo último, que para mí era muy bonito durante mi embarazo, era eh, que aparte de que mi, mi pareja me pusiera la mano en la tripa para notar los movimientos del bebé, era muy bonito por la noche ponernos tripa con tripa, los dos, para que él notara en su tripa los movimientos del bebé, desde la mía. Eso es súper bonito, porque compartes eh, ese movimiento del bebé, lo notas los dos a la vez, y en la tripa. Y eso es una cosa muy bonita. Y lo recomiendo porque no cuesta nada y es realmente una experiencia súper chula. Y por mí, eh, ya está. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos contado. Y nada, pues Susana, nos vemos en el próximo vídeo que será ya el último trimestre del embarazo. Ajá, muy bien. Pues nada, nos vemos. Gracias. Un abrazo a todos y os esperamos para el próximo vídeo.